las palabras matan. Si la gente supiera que las palabras equivocadas destruyen sueños, destruyen relaciones, destruyen autoestima, tendrían un filtro en la garganta. Si no eres capaz de alabar, de engrandecer, de admirar, de amar. Quédate con la boca cerrada. Las palabras tienen un gran poder. Son capaces de inspirar, motivar, consolar y hacer sentir bien a los demás pero también pueden herir, destruir y causar dolor emocional y psicológico. Desafortunadamente, muchas personas no son conscientes del poder de sus palabras y las usan de manera irresponsable, sin pensar en las consecuencias que pueden tener en los demás. En un mundo donde la comunicación es cada vez más rápida y fácil gracias a la tecnología, las palabras pueden llegar a cualquier parte del mundo en cuestión de segundos. En este contexto, es más importante que nunca ser cuidadosos con lo que decimos y cómo lo decimos. Cada vez es más frecuente ver personas que insultan, difaman y ofenden a otras en redes sociales, por ejemplo, sin pensar en el daño que pueden causar. Por esta razón, es importante recordar que las palabras matan. Si la gente supiera que las palabras equivocadas destruyen sueños, destruyen relaciones, destruyen autoestima, tendrían un filtro en la garganta. Si no eres capaz de alabar, de engrandecer, de admirar, de amar, lo mejor es guardar silencio. Las palabras pueden destruir sueños. Las palabras pueden tener un gran impacto en los sueños de las personas. Cuando alguien está emocionado por una meta o proyecto, es fácil desanimarlo con palabras negativas o desalentadoras. Por ejemplo, si alguien quiere iniciar un negocio, pero su pareja o amigos cercanos le dicen que no es una buena idea o que no funcionará, esa persona puede comenzar a dudar de sí misma y su idea y finalmente renunciar. Por otro lado, cuando alguien recibe palabras de aliento y motivación, es más probable que siga adelante y tenga éxito. Es importante recordar que los sueños son una parte importante de la vida y es nuestro deber alentar y apoyar a los demás en su camino hacia la realización de sus sueños, en lugar de destruirlos con palabras negativas. Las palabras pueden destruir relaciones. Las relaciones son una parte fundamental de la vida. Las palabras que decimos a nuestros seres queridos pueden tener un gran impacto en nuestras relaciones. Por ejemplo, si un cónyuge dice cosas hirientes o críticas a su pareja de manera constante, es probable que la relación se deteriore y, en algunos casos, termine. Lo mismo ocurre con las relaciones familiares, de amistad y laborales. Es importante ser conscientes de que nuestras palabras pueden herir a las personas que queremos. Una vez que se han dicho palabras hirientes, es difícil reparar el daño que se ha causado. Por esta razón, es importante pensar antes de hablar y ser cuidadosos con nuestras palabras. Las palabras pueden destruir la autoestima. La autoestima es fundamental para nuestra felicidad y bienestar emocional. Las palabras negativas pueden tener un impacto negativo en nuestra autoestima. Por ejemplo, si alguien se siente inseguro acerca de su apariencia y alguien le hace un comentario negativo acerca de su apariencia, es probable que esa persona se sienta aún más insegura y su autoestima se vea afectada. Es importante recordar que nuestras palabras pueden tener un impacto duradero en la autoestima de los demás. Es nuestra responsabilidad ser cuidadosos con lo que decimos y asegurarnos de no hacer comentarios hirientes o negativos que puedan afectar a la autoestima de los demás. Además, es importante recordar que nuestras palabras también pueden afectar nuestra propia autoestima. Si nos decimos a nosotros mismos cosas negativas o críticas, nuestra autoestima puede verse afectada negativamente. En cambio, si nos decimos a nosotros mismos cosas positivas y constructivas, nuestra autoestima puede mejorar. Las palabras pueden tener un efecto dominó. El impacto de nuestras palabras puede ser más grande de lo que pensamos. Una palabra hiriente o desalentadora puede afectar no solo a la persona a la que se dirige, sino también a su entorno y a quienes la rodean. Por ejemplo, si un padre le dice a su hijo que no es lo suficientemente inteligente para lograr algo, no solo puede afectar la autoestima del niño, sino también su capacidad para tener éxito en el futuro. Además, el niño puede sentirse menos seguro para hablar y expresarse en otras situaciones, lo que puede afectar sus relaciones y su vida social. Es importante ser conscientes de que nuestras palabras pueden tener un efecto dominó. Lo que decimos a una persona puede afectar a muchas otras personas en su vida. Por esta razón, es importante ser cuidadosos y responsables con nuestras palabras. Las palabras pueden sanar. Aunque las palabras pueden ser dañinas, también pueden ser sanadoras. Las palabras de aliento y apoyo pueden tener un gran impacto en la vida de alguien que está pasando por un momento difícil. Un simple, Estoy aquí para ti, o te quiero, puede marcar una gran diferencia en la vida de alguien. Es importante recordar que nuestras palabras también pueden tener un impacto positivo. Al elogiar, apoyar y motivar a los demás, podemos ayudarles a alcanzar sus metas y sentirse mejor consigo mismos. Además, nuestras palabras también pueden ayudarnos a nosotros mismos a sentirnos mejor y a tener una actitud más positiva ante la vida. Las palabras tienen un gran poder. Pueden destruir sueños, relaciones y autoestima, pero también pueden inspirar, motivar y sanar. Es importante ser conscientes del impacto que nuestras palabras pueden tener en los demás y en nosotros mismos. Debemos ser cuidadosos con lo que decimos y asegurarnos de que nuestras palabras sean positivas, constructivas y sanadoras. Si no somos capaces de alabar, engrandecer, admirar o amar, lo mejor es guardar silencio. Al hacerlo, podemos crear un mundo más positivo y empático, donde las palabras se usan para construir en lugar de destruir. Sin embargo, no siempre podemos evitar que alguien nos afecte con sus palabras. A veces la persona más importante en nuestras vidas es la que menos nos avala o aprueba. A veces se trata de alguien tan importante que sus palabras nos duelen. ¿Qué hacer cuando alguien importante para nosotros critica nuestros actos? Recibir críticas de alguien importante para nosotros puede ser una experiencia desagradable y difícil de manejar. Es natural que queramos la aprobación y el respeto de las personas que valoramos, pero a veces sus comentarios pueden ser negativos y, en consecuencia, hacernos sentir mal o inseguros. Si bien es importante considerar las críticas constructivas y usarlas para crecer y mejorar, también es importante no dejar que las críticas de los demás afecten nuestra autoestima y confianza. En este artículo, ofreceré algunos consejos y recomendaciones sobre cómo evitar que las críticas de alguien importante para nosotros nos afecten. Trata de entender el contexto de la crítica. Es importante tomar en cuenta que las críticas no siempre están relacionadas con nosotros o nuestra capacidad para hacer algo. A veces, las personas pueden estar pasando por una situación difícil o tener un mal día, lo que puede afectar su forma de interactuar con los demás. También es posible que la persona esté proyectando sus propias inseguridades y frustraciones en nosotros. Al entender que las críticas pueden ser el resultado de algo que está sucediendo en la vida de la otra persona, podemos evitar tomarlas de manera personal y en su lugar, entenderlas dentro de su contexto. Identifica el valor de la crítica. Si bien es fácil sentirse ofendido por una crítica, también es importante considerar su valor. Si la crítica es constructiva y nos brinda información útil sobre cómo podemos mejorar o hacer algo mejor, es importante escucharla y usarla para nuestra ventaja. Por otro lado, si la crítica no ofrece información valiosa o solo está destinada a hacernos sentir mal, es importante ignorarla. Toma un momento para reflexionar. Cuando recibimos una crítica, puede ser fácil reaccionar de manera emocional. En lugar de responder inmediatamente, es importante tomar un momento para reflexionar sobre lo que se nos ha dicho. Esto nos permitirá procesar la información y considerar la crítica de manera más objetiva. No tomes las críticas de manera personal. A veces, las críticas pueden parecer más personales de lo que realmente son. Es importante no tomar las críticas como un ataque personal, sino como una oportunidad para crecer y mejorar. Si bien puede ser difícil no sentirse afectado emocionalmente, recordar que la crítica no es necesariamente una reflexión de nuestra persona o nuestra capacidad puede ayudarnos a no tomárnosla tan en serio. Considera el punto de vista de la otra persona. Es posible que la crítica que recibamos sea el resultado de una perspectiva diferente a la nuestra. Al considerar el punto de vista de la otra persona, Podemos entender por qué nos ha criticado y cómo podemos ajustar nuestra forma de hacer las cosas para evitar recibir críticas similares en el futuro. Mantén la perspectiva. Recibir críticas de alguien importante puede hacernos sentir como si todo nuestro trabajo y esfuerzo no valieran la pena. Es importante mantener la perspectiva y recordar todo lo que hemos logrado hasta ahora. Una crítica negativa no significa que todo nuestro trabajo haya sido en vano. En cambio, puede ser una oportunidad para aprender y crecer. Acepta tus errores. A veces, las críticas son el resultado de nuestros propios errores o fallas. En lugar de negarlo o justificarlos, es importante aceptarlos y trabajar en corregirlos. Si bien puede ser difícil reconocer que nos hemos equivocado, Hacerlo nos permite crecer y mejorar como persona y profesional. No busques la aprobación constante. Es natural querer la aprobación de las personas que valoramos, pero es importante no depender de ella para nuestra autoestima. Si bien puede sentirse bien recibir elogios, no es sano buscar constantemente la aprobación de los demás. En lugar de ello, es importante encontrar la confianza y la seguridad dentro de nosotros mismos. Encuentra apoyo en otras áreas de tu vida. Recibir críticas de alguien importante puede ser difícil, pero es importante recordar que no somos solo nuestra relación con esa persona. En lugar de centrarse solo en la crítica, es importante encontrar apoyo en otras áreas de nuestra vida, como amigos, familia o hobbies. Al hacerlo, Podemos mantener una perspectiva más equilibrada y no permitir que la crítica de alguien importante nos defina. Busca ayuda profesional si es necesario. Si las críticas de alguien importante están afectando significativamente nuestra autoestima y nuestra salud mental, es importante buscar ayuda profesional. Un terapeuta o consejero puede ayudarnos a desarrollar habilidades para manejar mejor las críticas. Ahora, si bien es cierto, nos debemos cuidar de las palabras duras y cargadas de cizaña de los demás. Nosotros tenemos que cuidar nuestras palabras y no decir nada que pueda afectar a nuestros hijos o pareja. El lenguaje que usamos tiene un gran poder sobre las personas que nos rodean, especialmente en nuestras relaciones más cercanas. Cuando hablamos sin pensar o utilizamos palabras hirientes, podemos lastimar a un ser querido sin siquiera darnos cuenta. A veces, una sola palabra puede tener un impacto duradero en alguien y puede ser difícil reparar el daño que hemos causado. Por lo tanto, es importante cuidar nuestras palabras y ser conscientes de cómo las usamos, especialmente cuando se trata de personas que son importantes para nosotros. En este artículo, Exploraremos por qué es importante cuidar nuestras palabras y cómo podemos hacerlo para evitar lastimar a un ser querido. ¿Por qué es importante cuidar nuestras palabras? Nuestras palabras tienen un gran impacto en las personas que nos rodean. Incluso las palabras más pequeñas pueden tener un efecto profundo en la autoestima y la confianza de alguien. Cuando usamos palabras hirientes, podemos causar dolor y hacer que alguien se sienta menospreciado, menos valioso o incluso herido. Estos sentimientos pueden durar mucho tiempo y tener un impacto negativo en una relación. Incluso si nuestras intenciones no eran malas, las palabras que elegimos pueden causar daño. Además, cuando usamos palabras hirientes, estamos comunicando a la otra persona que no la respetamos o no la valoramos. Si queremos tener relaciones saludables y satisfactorias, es esencial que nos comuniquemos con respeto y consideración. Cuando cuidamos nuestras palabras, estamos enviando un mensaje de amor y apoyo a la otra persona. Estamos mostrando que la respetamos y que nos preocupamos por sus sentimientos. Por último, las palabras que usamos pueden tener un impacto en nuestra propia autoimagen. Cuando hablamos sin pensar o usamos palabras hirientes, podemos sentirnos mal con nosotros mismos después. Esto puede dañar nuestra propia autoestima y hacernos sentir como si no fuéramos una buena persona. En cambio, cuando cuidamos nuestras palabras, podemos sentirnos orgullosos de nosotros mismos por ser considerados y respetuosos con los demás. Cómo cuidar nuestras palabras Ahora que hemos visto por qué es importante cuidar nuestras palabras, exploremos cómo podemos hacerlo. Piensa antes de hablar. La forma más efectiva de cuidar nuestras palabras es pensar antes de hablar. Antes de decir algo, tómate un momento para reflexionar sobre lo que quieres decir y cómo lo dirás. Considera cómo podría afectar a la otra persona y si podría resultar hiriente. Si no estás seguro de si algo podría ser ofensivo, es mejor no decirlo. Usa un lenguaje positivo. En lugar de enfocarte en lo negativo, trata de usar un lenguaje positivo. En lugar de decir, no me gusta cuando haces esto, puedes decir, me gusta más cuando haces esto otro. En lugar de enfocarte en lo que no te gusta, enfócate en lo que te gusta. De esta manera, estás comunicando lo que te importa de una manera más positiva. Sé claro y específico. Cuando comunicamos nuestras necesidades y deseos, es importante ser claro y específico. A menudo, las personas no saben lo que se espera de ellas o lo que es importante para nosotros. Cuando somos claros sobre lo que queremos y necesitamos, podemos evitar malentendidos y comunicar de manera efectiva lo que es importante para nosotros. Por ejemplo, en lugar de decir, nunca pasas tiempo conmigo, Podrías decir, me gustaría pasar más tiempo juntos, podemos hacer planes para salir esta semana. Evita las generalizaciones. Cuando usamos generalizaciones, como siempre o nunca, estamos comunicando algo que puede no ser verdad o justo. Es importante evitar este tipo de lenguaje, ya que puede ser hiriente y puede desencadenar una respuesta defensiva de la otra persona. En su lugar, Trata de ser específico y habla de situaciones concretas. Sé respetuoso. La forma en que hablamos con las personas es importante. Trata de hablar con respeto y consideración hacia la otra persona, incluso si estás en desacuerdo. Evita hablar con tono despectivo, sarcástico o de burla, ya que esto puede ser hiriente. En lugar de eso, trata de hablar de manera calmada y clara. Reconoce tus errores. Todos cometemos errores y decimos cosas que no deberíamos. Cuando te des cuenta de que has dicho algo que ha lastimado a alguien, es importante reconocerlo y disculparte. Pide disculpas por tus palabras y haz un esfuerzo por reparar la relación. Reconocer tus errores y pedir disculpas es una señal de respeto y consideración hacia la otra persona. Practica la empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona y entender sus sentimientos y perspectiva. Cuando practicamos la empatía, somos más conscientes de cómo nuestras palabras pueden afectar a los demás. Trata de ponerte en el lugar de la otra persona y considera cómo se sentiría si escuchara lo que estás a punto de decir. Si te preocupa que tus palabras puedan ser hirientes, es mejor ser cauteloso y buscar una manera más considerada de expresarte. Escucha activamente. La comunicación es un proceso bidireccional y es importante no solo cuidar nuestras propias palabras, sino también escuchar activamente a la otra persona. Trata de entender su perspectiva y sus sentimientos y responde de manera respetuosa y considerada. Escuchar activamente es una señal de respeto y muestra que te importa lo que la otra persona tiene que decir. En resumen, nuestras palabras tienen un gran poder y pueden lastimar a un ser querido sin siquiera darnos cuenta. Es importante cuidar nuestras palabras y ser conscientes de cómo las usamos para evitar causar daño. Para cuidar nuestras palabras, debemos pensar antes de hablar, usar un lenguaje positivo, ser claro y específico, Evitar las generalizaciones, ser respetuosos, reconocer nuestros errores, practicar la empatía y escuchar activamente. Al cuidar nuestras palabras, podemos construir relaciones saludables y satisfactorias basadas en el respeto, la consideración y el amor.